Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Estamos reunidos para estudiar juntos la Palabra de Dios. Déjenme presentarles a los que hoy estarán con nosotros en el panel. Hola amigos, mucho gusto. Mi nombre es Esli Rivera, soy de Montemorelos, Nuevo León y vengo representando a la Directiva de Clubes. Mi nombre es Jonathan Santos, soy de Tabasco y vengo representando a la Directiva de Ministerio Juvenil. Hola a todos, mi nombre es Ailín Canché, vengo de la ciudad de Mérida, Yucatán y vengo representando al Club de Guías Mayores Universitarios. Ok, así que estamos aquí reunidos. Yo soy el pastor León Alegría, capellán en Elizar, y estamos aquí representando a la iglesia, al Departamento Juvenil de la Iglesia Universitaria. Así que vamos a abrir entonces el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta hora. El tema para esta semana es eh, la lección número 7, que se llama A Uno de Estos Mis Hermanos Pequeños. Así que estamos aquí para reflexionar en esta experiencia. Cuando dice el texto, Entonces el rey dirá a los de su derecha, Vengan benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Así que vamos a, a introducirnos en esta ocasión eh, con una oración y vamos a pedirle a Esley que nos ayude con la oración. Claro que sí. Señor del cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra en este momento. Abre nuestros corazones y nuestra mente que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a comprender lo que tienes para nosotros y sobre todo que podamos aplicarlo. En tu nombre, amén. Jonathan, en esta experiencia, a través de la introducción, vemos que Jesús siempre se preocupó por los necesitados, por las eh, pobres, por los extranjeros. ¿Qué podemos decir en esta primera parte como introducción? Muy bien, Israel tenía una, una mentalidad diferente de lo que el Mesías vendría a hacer en la tierra, pero vemos que Jesús viene y cambia, cambia esa, esa percepción. Y Él no viene a liberar de un poder eh, mundanal, sino de un, de, del pecado, libera a los pobres y da una libertad diferente, una libertad que muchas personas necesitaban en ese momento en la tierra. Muy bien, gracias. Vamos entonces a la vida y el ministerio de Jesús, ¿okay? ubicarnos eh, en esa introducción que Jesús hace a su vida ministerial. Y lo hace eh, precisamente en su tierra, en su tierra, en Nazaret, eh, es típica esa, esa expresión de la Biblia, vino a Nazaret donde se había criado, entró a la sinagoga y se levantó a leer. Ailín, eh, ¿podrías decirnos qué fue lo que Jesús, a qué se refirió Jesús en el templo cuando él leyó esos... Esa, esa escritura. Bueno, él primeramente se refirió a, a sus hijos, ¿no? Se refirió a, al pueblo. Ellos eh, esperaban tal vez que Jesús eh, venciera a los romanos como pensaría la mente humana, ¿no? Con, tal vez con matanza, con sangre, cosas así. Pero en realidad Jesús lo que quería era demostrarle su plan divino. Era querer, él quería vencer a los romanos demostrando eh, sus, su plan a través de actos de bondad a sus hijos. Muy bien. Esli, aquí uh, Jesús muestra su ministerio, sobre todo en, en, en favor de los necesitados. Cuando eh, Juan el Bautista se dio cuenta de que Jesús no estaba liberando, así como, como este, pensaba que iba a liberar los de los romanos, Mandaron a, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era el Mesías. Este, ¿Qué content, contestó Jesús este, a estos enviados de Juan? Bueno, si leemos en Lucas 7 del 19 al, al 23, dice, y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En este mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les ha anunciado las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Entonces, noten que Jesús identifica su ministerio en la atención a las necesidades de, de los más pues menesterosos, ¿no? Así que Jesús identifica su ministerio. Pero Dios hizo provisión para todos los pobres desde el Antiguo Testamento. Jonathan, ¿pudieras eh, leernos por ahí eh, por lo menos un texto del Antiguo Testamento donde, donde Dios hace provisión especial por los necesitados? En el Antiguo Testamento encontramos un texto muy interesante donde Dios a su pueblo le da instrucciones en Levítico 23, 22, que dice de la siguiente manera, Cuando ceguéis las mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella. Ni espigaré, espigarás tu ciega para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Da una instrucción de hacer provisión para los pobres de no, no acaparar todo, el, todo lo que Dios les está dando al pueblo, la bendición que Él está dando al pueblo, sino dar una, una parte para aquellas personas que más lo necesitaban. Ailín, ¿puedes leernos por favor Deuteronomio 15.11? Claro, y ahí sí. podemos este, ver otra instrucción que Dios nos da a través del Antiguo Testamento. Así es. Deuteronomio 15:11 dice, Porque no faltarán pobres en la tierra. Por eso te mando que abras tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en la tierra. ¿Qué principios encontramos en favor de los pobres? Yo creo que eh, es muy interesante, pues la mayoría de los del Pentateuco habla de lo mismo. Desde Éxodo, igual en la lección lo menciona. Que de lo que Dios nos da, que sabemos que no es nuestro, hay que apartar algo para, para ellos, ¿no? para este tipo de, de personas que tienen este tipo de carencias. Entonces, eh, pues llama la atención que a través de, del Pentateuco Dios les está queriendo enseñar y hacer como un hábito. Ya ve que cuando dicen que repetimos este, las cosas es porque quiere que se nos queden bien grabadas. No creo que sea casualidad que justo eso. Jonathan. Muy bien, se me hace muy interesante que Dios hace provisión desde el Antiguo Testamento y es que en su forma de gobierno, para Dios, los pobres son algo muy importante. Eh, en la sociedad que Dios quería instituir para Israel era, sí, hay bendiciones, pero en esas bendiciones no deben olvidar que los pobres deben también, que eh, deben ser suplidos. Y Dios lo demostró cuando Jesús vino a la tierra y no solo nos liberó o liberó a las personas eh, de enfermedades, de problemas Sino que liberó a los pobres de corazón Porque es algo interesante Jesús vino a liberar No de un poder terrenal Sino del poder opresor Que es el pecado okay. Proverbios dice que El que ayuda al pobre No tendrá pobreza Así que eh, vemos en todo el Antiguo Testamento cómo Dios se preocupó siempre Por la necesidad De, de los más pobres De los más necesitados Vamos a ir entonces ahora al primer experto y le vamos a hacer una pregunta. Aunque el contexto de nuestra vida hoy sea muy diferente, ¿qué principios deberíamos extraer de estos versículos de Levítico 23, 22 y Deuteronomio de 15, 11 que ya hemos leído? Desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Abraham, de los patriarcas, Dios dio instrucciones muy específicas en la atención a sus hijos, a su pueblo, para que no pasaran por necesidades. La lección se titula a mis hermanos pequeñitos y eh, la forma como, como Dios instruyó para que en las cosechas, por ejemplo, se dejaran ahí algunas espigas, Nos sé, acordamos de la experiencia de Ruth, Ruth la Moabita, y también Dios dio específicamente instrucciones para que cada siete años la tierra se dejara descansar. Todo el fruto, toda la producción de ese séptimo año, ya sea que hubieran sembrado o que fuera natural la cosecha, debía ser dedicada para los más necesitados, para los pobres. ¿Se acuerdan en el ejemplo también o en la... Ocasión aquella cuando el Señor Jesús le dijo a Judas y a los discípulos, a los pobres siempre los van a tener con vosotros. Y es una responsabilidad y un privilegio atender sus necesidades también. Gracias Pastor Garjeda por esta respuesta, nuestro primer experto. Ok, Vamos entonces a, a ir a ver un personaje muy interesante que se encuentra allí en, en San Mateo capítulo 19, siempre me ha llamado la atención este, este joven, porque se veía muy interesado por las cosas espirituales. Sin embargo, el Señor Jesús, eh, después de ese diálogo interesante, le dijo algo que, que ya no lo, lo hizo tan feliz. Eh, Ailín, ¿me puedes leer el texto de ahí, de, de la respuesta que Jesús le dio al joven? Claro, Mateo 19, 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Qué será que tenía en mente Jesús um, al decir estas palabras al joven rico? ¿Qué piensan ustedes? Creo que... Cuando Jesús da, menciona esas palabras, él tenía en mente el, el eliminar el egoísmo en el corazón de este joven. Él quería quitar eso que ocupaba el primer lugar en el corazón de, de, de este príncipe, de este joven rico. Y Dios, prácticamente Jesús le está diciendo, quita eso, toma la cruz de Cristo y sígueme, vamos. Y, y Dios le hace la Jesús le hace la invitación eh, así como se la hizo a sus discípulos. Entonces, considero, él conocía a, a, al joven, Considero que era una invitación a dejar eso que lo detenía para seguir a Cristo. Esli ¿crees, ¿crees que esta declaración de Jesús es demasiado exigente? ¿Será que era extremo? Tal vez a nosotros nos, nos pueda causar así como mucho impacto, ¿no? Ese deja todo lo, lo que tienes. Pero creo que para él sí representaba, como dijo Jonathan, era a lo mejor lo que ocupaba el primer lugar en su vida. Entonces... Sí, era algo bastante notorio, ¿no? O sea, iba a ser un gran cambio en su vida también. Aileen, ¿crees que, que el joven rico tenía la posibilidad de seguir el consejo de Jesús o estaba fuera del lugar? Yo creo que él conocía perfectamente quién era Jesús, porque en el versículo nos menciona que le habla del maestro. Sabía muy bien en, con quién estaba hablando. Y sin embargo, el joven estaba más preocupado por las cosas físicas, las cosas eh, que tenía aquí en la tierra, que por realmente seguir a Jesús. Jesús le estaba pidiendo y quería ver en su corazón si también él estaba dispuesto a dejar todas esas cosas para seguir a Jesús y sobre todo también seguir sus mandamientos. ¿Será que lo que quiso decir Jesús, Jonathan, es que es imposible que los ricos se salven? Considero que no, Jesús no tiene, y nuestro Dios no tiene nada en contra de las riquezas materiales de, de, de lo que nosotros podemos obtener en este mundo. Uh, a los discípulos no les dijo, vendan su barco, vendan todo lo que tienen y síganme. Eh, va más que nada en el sentido de qué ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Eh, porque para poder ir y servir a nuestro Dios necesitamos entregarnos completamente y podemos ver que el, el joven rico no estaba entregado completamente al, al final él no no soltó esa riqueza sino que o eso que lo detenía para ir a cristo sino que eh, prefirió las cosas de este mundo entonces va más que nada a qué ocupa nuestro primer lugar ok muchas gracias eh, es interesante porque uh, él venía muy emocionado a encontrarse con jesús Uh, y si vemos el diálogo, eh, cuando Jesús le dice, guarda los mandamientos, Él dice, yo los he, he guardado desde mi niñez. Es decir, el joven este, era un joven espiritual, era un, era un joven uh, religioso, pero había algo que se reservaba para él. Ok, vamos a comparar a este, a este joven rico con otro personaje que también... Eh, rico y, y, ¿saben? Casualmente se encuentra eh, en el capítulo 19, pero ahora del de Evangelio de San Lucas. Y, pues también eh, era un personaje con posibilidades de Jericó, llamado saqueo, publicano, cobrador de impuestos, no muy querido por, por la gente. Sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, eh, si me puedes leer el versículo 8, eh, Esli, uh -huh. eh, para que veamos la reacción de este otro personaje también rico. Eh, Lucas 19, 8, pero Saqueo dijo resueltamente, Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que desea. Interesante que Jesús no rechaza esta mitad. Al joven rico le pidió todo, pero la mitad de saqueo no, no la rechaza. Jonathan, ¿qué, qué, ¿qué diferencia podemos encontrar entre aquel rico y este rico? Creo que una, una diferencia interesante es que Jesús no le da ninguna condición a saqueo. No le dice, ve y vende, y vende todo lo que tienes, como al joven rico... Porque para saqueo las riquezas no eran algo importante o no era lo principal. Le gustaban las riquezas por lo que la historia nos dice, pero no era algo que lo pudiera detener para seguir a Cristo. Y algo que yo puedo notar es que Jesús no le da ninguna invitación para que venda sus propiedades, sino que sale de él mismo. Creo que eso es... Eh, una muestra de que Saqueo verdaderamente tuvo un encuentro con Cristo y a lo mejor eso que lo podía detener para seguir a Jesús, pues ya no estaba. Al ver a, a Jesús y ver que era su Salvador, él se entregó por completo. Ailín, um, dice el Señor Jesucristo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Uh, ¿Cómo podría ser Jesús hoy una bendición para los ricos que existen? Yo creo que eh, últimamente, a veces, o bueno, a veces pensamos como seres humanos que las riquezas o los, um, las cosas banales nos van a hacer más felices. Sin embargo, se ha demostrado a veces lo contrario en personas ricas, en personas que tienen riquezas aquí en la Tierra, personas que en lugar de ser más felices con más dinero, son menos felices aunque tengan más dinero. Entonces, en nuestra actualidad, yo creo que es muy importante aplicar ante las personas eh, tal vez que tengan mucha riqueza o incluso las que no tienen mucha riqueza, la importancia de dar todo por Jesús, la importancia de mostrarle nuestro corazón, abrirle nuestro corazón, abrirle las puertas de nuestro hogar y decirle, Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que te doy y lo hago por amor y porque tú me has enseñado que dar es mejor que recibir. Ok, gracias. Entonces, um, ser rico no quiere decir que te vas a perder, pero tampoco ser pobre quiere decir que te puedes salvar. Uh -huh. Y el Señor Jesucristo dice que para Dios no hay nada uh -huh. imposible. Vamos a ir entonces ahora con nuestro segundo experto para que nos pueda contestar la siguiente pregunta. En Lucas 19... 1 al 10, que es la historia de saqueo. ¿Qué diferencias hay entre la experiencia de este hombre rico con Jesús y la del joven rico? Vamos a escuchar a nuestro experto. Primero, permítame mencionar, pastor, dos elementos claves y es las similitudes. En primer lugar, los dos eran gente de dinero, gente acomodada, tanto saqueo como el joven rico. Y en segundo lugar, los dos buscaron a Cristo Jesús. Ahora, la diferencia de estos dos hombres es abismal. Por un lado, joven, rico, llegó con consultas, llegó poniéndole peros a Jesús y le dijo, yo he hecho todo. O sea, mostró en cierto momento eh, autosuficiencia de lo que él había logrado guardando la ley. No hacía el caso de saqueo. Porque Saqueo no solo bajó del árbol, sino que invitó a Jesús a comer y allí se sentó a platicar con él. Se sentó y abrió su corazón a lo que Jesús le había ofrecido. Y finalmente, Saqueo entregó todo. Dijo, yo voy a cuadruplicar a aquellos que engañé. Yo voy a devolver el dinero. Estoy dispuesto a desprenderse de lo que él tanto amaba. Mientras que el joven rico, dice el texto bíblico, que él se fue triste, porque él tenía dinero, tenía comodidades, y cuando Cristo le dijo que tenía que abandonar esas cosas, le dolió grandemente en el corazón. Gracias, Pastor, por esta respuesta tan atinada. Ok, eh, vamos avanzando en nuestro estudio en esta hora, y nos vamos a un personaje muy interesante del Antiguo Testamento que... No lo había yo visto desde ese punto de vista, pero realmente al analizar la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Job estaba muy bien centrado eh, en lo que era eh, el cristianismo, si podemos decirlo así, porque sabía y entendía cuáles eran las necesidades. Primero, veamos eh, lo que Dios dice acerca de, de Job. Eh, sí, dice en Job 1.8, ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Él es hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. ¿Qué sentirías, Esli, que el Señor dijera esas palabras de ti? Wow, una gran responsabilidad. Creo que el hecho de que Dios te ponga como ejemplo ante pues, este personaje es, incluye, lleva mucha responsabilidad. Sí, Jonathan, eh, pensar en que Dios hable de nosotros de esa manera, uh, ¿qué sentirías tú? Creo que una gran emoción, sin duda, el que Dios mismo diga, no hay otro como en la tierra, es porque Dios lo conocía muy bien a Job. Claro, nos conoce a todos, pero es, eh, nos quiere decir el texto que Job y, y Dios tenía una relación muy íntima como para que el mismo Dios pudiera decir esas palabras. Creo que emoción, um, creo que respeto, no sé. Qué bonito, ¿no? O sea, yo me he puesto a pensar que, que el Señor pudiera decir eso de nosotros. Um, un varón recto. En algunas versiones dice este, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Otra versión dice intachable, ¿verdad? no en el sentido de perfecto como impecable, sino más bien como, como alguien que, que es respetable, ¿no? Al punto de que, recuerden que se lo estaba diciendo al enemigo, uh -huh. dijo, ¿ya checaste a mi siervo Job? O sea, es, es un hombre que tú lo has incitado a mucho, pero él se ha mantenido, ¿no? Entonces, pero lo que me llama la atención de la experiencia de Job, acá estamos hablando de, la, de atender las necesidades de, de los pobres, es lo que él mismo dijo acerca de su experiencia, y voy a pedirle a Aileen que me lea los textos ahí en Job 29, 12 al 16, que yo no lo había visto de ese punto de vista, pero este, analicen esto. Dice Job 29, 12 al 16, porque yo libraba al pobre que clamaba, y el huérfano que carecía de ayudador. La bendición del moribundo venía sobre mí y yo alegraba el corazón de la viuda. Me vestía de justicia y ella me cubría como un manto y de adema para mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al tuyillo, tuyido, perdón. De los menesterosos era padre y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. Fíjense lo interesante de, de, este, de este texto. Ahí habla cómo Job, en su experiencia de vida, se preocupaba por el más necesitado. Y cuando los eh, amigos de Job recriminaban su, su justicia, su rectitud, y llegaron a pensar que él estaba enfermo por, porque tal vez no era muy buena su actitud, entonces Job se acuerda de todo lo que él ha hecho. Pues yo he defendido a, lo, a los más necesitados. Yo he estado al pendiente de ellos, he hecho justicia por ellos. Entonces, o sea, como que había un conflicto, ¿verdad? Los amigos hicieron que entrara en un conflicto, de ¿será que estoy haciendo lo correcto o no? Y recuerda todo lo que él había hecho. Entonces, eh, Job, parte de la razón por la que él era justo y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, era porque él se preocupaba por los más necesitados. Entonces, Job en el Antiguo Testamento eh, vivió el Evangelio que Jesús vino a reflejarnos en el Nuevo Testamento. Y que la palabra de Dios lo decía, ¿no? O sea, en muchos textos encontramos ahí el verdadero ayuno, por ejemplo, cuando dice, no es que compartas tu pan con el hambriento, que, que atiendas al necesitado. Y Jesús cuando inició su ministerio dijo, yo he venido para darle libertad a los necesitados, Vista a los ciegos, eh, buenas nuevas al, al que más lo necesita. Entonces, noten cómo, cómo la experiencia de Jesús da este, esta plenitud de satisfacción a las necesidades del más pobre. Vamos a ir cerrando entonces nuestra reflexión en esta hora. Y quisiera que en una frase pudieran decirme eh, qué es lo que pudieron sacar de esta lección. A mí me gusta esta parte justo de Job porque al final del versículo, el último versículo que leyó Aileen, donde dice y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. La hermana White igual menciona que no tenemos que esperar nosotros a que, hasta que ellos lleguen a nosotros, ¿no? a que las personas con necesidad lleguen y nos pidan, sino que nosotros también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos, así como lo abrió eh, para que pudiera ver a los ángeles que los abra para que nosotros podamos detectar y ser astutos y ver esas necesidades en los demás. Porque a veces las personas, por vergüenza, por pena, por el que dirán, no se van a acercar y te van a decir, necesito. Sino que nosotros también podamos tener ese este espíritu y ser cristianos realmente y acercarnos a ellos y ofrecerles eso. Que Jonathan. Es. Creo que me quedo con la enseñanza de que para el Dios del universo, para nuestro Señor, los pobres son algo muy importante pero de igual forma que un verdadero cristiano que tiene un encuentro salvador con Cristo Jesús eh, va a ayudar a su prójimo, va a atender a los necesitados, va a, a cubrir las necesidades de los pobres, no por un compromiso para que la sociedad lo vea, sino porque se ha encontrado con su salvador y sabe que ellos eh, son representantes de Dios también. Así que yo creo que como cristianos, si vivimos un, una vida verdadera en relación con Dios, nosotros vamos a hacer esos actos así como saqueo espontáneamente, así como Job lo hizo espontáneamente y principalmente como Cristo lo hizo cuando estuvo en la tierra. Ailín. Yo me quedo, Pastor, con que debemos hacer las cosas de corazón. Cuando nosotros servimos a Dios de corazón, creo que es más fácil para nuestra mente humana entender las necesidades de las demás personas y sobre todo si seguimos las instrucciones que el Señor nos ha dejado en la Biblia, va a ser más fácil poder compartir esas eh, enseñanzas que el Señor nos ha dejado y sobre todo eh, dar una buena imagen y ayudar a los más necesitados. Estamos cerrando nuestro estudio de esta hora Recordando que en el juicio final, lo que definirá es la atención que le dimos al más necesitado. El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo estudio de la Palabra de Dios.